Hola ¿qué tal, hoy les traigo el secreto de cómo arreglar la postura durmiendo Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido bajar de peso y entrar en forma por primera vez a los 50 Bienvenidos a 50 Plus, porque a nuestra edad también podemos Vamos a la intro y les cuento cómo Que una buena postura mejora considerablemente nuestra apariencia Dotándonos automáticamente de más autoconfianza Y a su vez conseguimos pasar más credibilidad a nuestro entorno Ya sea laboral o social Pero no es solo cuestión de estética o de relacionamiento Una buena postura nos evitará los típicos dolores de espalda o cuello Que a la mayoría de nosotros nos afecta al tener una mala postura crónica, los músculos tienden a trabajar muchísimo más para mantenernos en equilibrio. Sí. El equilibrio. Y a largo plazo muchos de estos músculos se tensarán produciendo los típicos dolores y muchos otros perderán su masa por falta de uso. Yo he empezado mi reto de alcanzar la postura perfecta hace más o menos 15 días utilizando los métodos de la armada y de las bailarinas chinas que les mostraré en detalle en futuros vídeos. Pero el ingrediente principal de esta receta no son ni los artilugios ni los ejercicios. Es el cómo dormir. Sí, cómo dormir. Podemos encontrar muchos vídeos de entre 3 y 8 millones de visitas enseñando ejercicios para arreglar la postura. Y va muy bien, la verdad. Pero lo que nadie dice, nadie, absolutamente nadie, es de que nada sirve hacerlo y luego a la noche te vas a dormir de la forma incorrecta. Que es como si hicieras ejercicios a la inversa, pero en vez de 10 minutos, 8 horas. O sea... Como nadar 10 minutos hasta donde quieres llegar y luego nadas 8 horas en sentido contrario. Y luego 10 minutos hacia adelante nuevamente. ¿Cuándo vas a llegar a tu destino así? ¡Nunca! ¡Es muy obvio! Y eso fue lo que me pasó a mí hasta que tuve una revelación hace 20 días más o menos. Y ¿Sí? fue una revelación. La lamparita se me prendió y me di cuenta de lo que estaba haciendo mal. Yo atribuyo mi mala postura a tres factores fundamentales. El primero, que de niño y adolescente practicaba patinaje de velocidad. Y para alcanzar mayor velocidad es fundamental la posición de encorvado. El segundo, es que tengo una miopía bastante gorda, menos 18 grados. Y desde siempre, y aunque uso lentillas, me tengo que acercar más de lo normal para leer o hacer cualquier tarea que requiera atención y esto contribuyó enormemente a tener el cuello adelantado Y por último, la que creó el motivo principal, la posición para dormir de lado con todo el peso del cuerpo sobre el hombro del lado que esté durmiendo Todos los oficios dicen que la posición de costado es la mejor para dormir Puede ser que sea si tienes una postura perfecta y pesas 50 kilos pero yo estoy totalmente en desacuerdo y cuanto más pesados somos, peor hace a nuestra postura el dormir de costado Aparte, es más que obvio, súper obvio. Lo que pasa es que nunca paramos para pensar en eso. Solo queremos dormir y listo. Pero a la prueba. Cuando termines de ver este vídeo o cuando vayas a dormir, ponte de lado en la posición habitual que duermes normalmente y concéntrate en tu hombro. Sentirás una presión bastante grande y verás lo adelantado que está. A mayor peso corporal, mayor presión, lógicamente. Es como si se quisiesen tocar el uno con el otro haciendo que la espalda tenga una joroba mucho más grande. La misma joroba que intentas arreglar durante el día junto con tus hombros adelantados. Es como remar contra la corriente. Les voy a revelar ahora la forma principal de arreglar nuestra postura durmiendo. Y funciona, nos ponemos boca arriba sin la almohada porque la almohada es el enemigo número uno de la mala postura si dormimos boca arriba Y con el cuidado de mantener un ángulo de 90 grados entre el cuello y los ojos Esto se logra acercando el mentón hacia nuestro pecho Al principio pensé que me resultaría difícil pero la adaptación fue inmediata A veces para empezar a dormir me pongo de espaldas con los brazos en forma de W o W Que ayuda a estirar los hombros hacia atrás pero cuando siento que me dormiré pronto, me pongo boca arriba y así hasta que me levanto por la mañana. Porque dicen que no es muy bueno dormir boca abajo con la cabeza doblada hacia un lado. Pruébenlo por favor y verán que solo durmiendo así, su postura mejorará considerablemente. Lógicamente que si lo no acompañas de ejercicios los resultados vendrán antes. Y acuérdense de sentarse con el culo pegado al final de la silla y la espalda sobre el respaldo. Y si trabajan con el ordenador, vean de tener el monitor a la altura de los ojos. Y por favor lleven el teléfono hacia sus ojos y no la cabeza hacia el móvil. Porque esta es la peor desgracia del siglo XXI. Ya saben, si les gustó... ¡chi, chi, chi, chi! Pero también les quiero decir que si no les ha gustado, no tengan miedo ni vergüenza de darle un dislike o no me gusta no les haré nada y youtube también no les hará nada y esto me ayuda a mejorar por supuesto y el resto ya lo no saben aquí o oh, aquí o oh, aquí o oh, aquí y yo me voy a seguir con el método de las bailarinas chinas para mejorar la postura ok Chao.